lo voy a mostrar. Bueno, hay que crear un proyecto I.O. Y en ese proyecto I.O. tenemos una clase archivo. Es abstracta. Eh, que va a tener una propiedad abstracta protegida. Y dos métodos. Un método público, validar extensión. Que va a retornar un pool. Que va a recibir una ruta. Y otro método, igual, misma firma, pero se va a llamar validar si existe el archivo. También va a recibir una ruta. Y dice: validar si existe el archivo. Comprobará que el archivo exista. ¿Cómo comprobamos que un archivo existe? File.exist. Si el archivo existe, ¿qué hago? Enviar, ¿no? Sí. Retorno tú. Si no, si no existe, voy a lanzar una nueva excepción que tengo que crear, que se va a llamar archivo incorrecto exception, que va a recibir un mensaje que va a decir el archivo no tiene la extensión y le van a poner la extensión que no tiene. ¿De dónde sale eso? De, ay, perdón, este es otro. El archivo no se encontró. Era el punto siguiente, perdón. Voy a crear esta nueva excepción. Y ya Visual Studio hizo magia, pero me voy a quedar solamente con este constructor. Y la voy a hacer pública. Le voy a sacar esto. Bien. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se crea una nueva, una nueva excepción? Heredo de exception y después en los constructores llamo a algunos de los constructores de exception, ¿no? Porque los constructores no se heredan. Entonces, los tengo que declarar y llamar con dos puntos base a los de la clase base. Bien. Validar extensión, dice, validará que la extensión de la, eh, del archivo sea la que retorna. En la propia extensión, entonces, ¿cómo, ¿cómo obteníamos la extensión de un archivo? getExtensionPath. clase path, punto, get extension, le paso la ruta, me va a devolver una extensión y si esa extensión es igual a la que tengo guardada acá, va a dar true y yo voy a retornar true. De no existir, lanzará la excepción. va a lanzar la excepción, la misma de abajo. Archivo incorrecto exception. Pero esta vez el mensaje va a decir, el archivo no tiene la extensión. Y acá, entre corchetes, vamos a poner extensión. Tiene que ser un string interpolado. Ahí está. Bien, listos esos dos puntos. Vamos a crear la interfaz que estaba en el diagrama. Creo una interfaz. La interfaz eh, se tiene que llamar y archivo. Si alguien no entiende o necesita que vuelva a explicar algo, por favor, Iván o, o hablen. Y archivo que va a ser genérica esta, esta interfaz y va a tener tres métodos, guardar, eh, void, que va, va, no va a retornar nada, y va a recibir un string ruta y un t contenido. Guardar como que va a recibir lo mismo. Y leer que solo va a recibir la ruta, pero va a devolver e, el tipo genérico. Y hasta acá el archivo. ¿Entiende? Bien. Ya tenemos la interfaz. ¿Dónde vamos a implementar esa interfaz? Bueno, vamos a agregar tres clases que se van a llamar una.json. Esta clase va a extender de archivo y va a implementar y archivo. Esta clase es genérica, o sea, también va a tener, vamos a poner un tipo T y archivo, le voy a poner, bueno, no importa. vamos a dejar los dos en T así, pero esto se puede llamar S, sí, o D o cualquier cosa. Igual. Eh, vamos a implementar la interfaz. Me paro ahí, control punto, implementar interfaz y ya me la implementa. Y acá tengo un error porque tenía una propiedad abstracta que también tengo que implementar. Esta propiedad es de solo lectura. Y en este caso, lo que va a retornar es, estamos en punto JSON, va a retornar la extensión, punto JSON. Bueno. Dice que el tipo genérico T debe ser, un tipo de referencia. Para eso hay que aplicar una restricción. t es class. Recuerden que class se usa para decir, para restringir este tipo T TI y que sea de referencia. Ahora voy a copiar este punto JSON y voy a crear dos copias. Una se va a llamar .xml y la otra se va a llamar .txt. Bien, me paro en .xml. Acá lo único que cambia es que en vez de .json, la extensión es .xml. Esto se llama .xml. En .txt, lo que cambia, además de que esto se llama .txt, esto retorna la extensión .txt. Eh, esta no es genérica. Entonces ahí archivo le va a pasar directamente string. Entonces todos los lugares donde decía t lo puedo reemplazar por string. Y listo. Menos acá. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tenemos .json, ya tenemos .xml, ya tenemos .txt. Automatizar pruebas unitarias que verifiquen que el método validar extensión funcione tal como se espera en cada, para cada una de las clases derivadas de archivo. Bueno, vamos a hacer eso. Hay que agregar. Otro proyecto, esta vez de tipo mstest, se va a llamar pruebas. Y para cada clase voy a hacer un test. Entonces, voy a decir .json test. ¿Qué va a probar? Va a probar que validar extensión debe retornar true si la extensión es json. ¿Qué más vamos a probar? Que validar extensión debe lanzar archivo incorrecto, exception, y la extensión no es json. Cómo pruebo, patrón AAA, arrange, act, assert. cómo pruebo, punto eh, JSON. Primero tengo que insta instanciar JSON. Para eso voy a tener que importar la referencia al proyecto de biblioteca. De IO digo. Ahí está. Tengo que importar el using también. Está. Ah. Punto JSON. ¿Qué, ¿Qué es lo que no le gusta? Ah, es genérico. Le voy a pasar el genérico string para la prueba. Bien, act es llamar a punto JSON.validar extensión y le vamos a pasar una, una extensión, una ruta que tenga.json. json como eh, retorno, perdón, como extensión, y eso me debería retornar true. Entonces, en el assert voy a probar que retorno sea true. De la misma forma, me voy a llevar esto. Acá, en vez de JSON, me voy a poner pin, una extensión inválida. Entonces, lo que yo espero... En este caso, es que ActiveException, recuerden, el decorador o el atributo arriba del método, y le pasamos el tipo type of a excepción esperada, archivo incorrecto exception. Y ya tengo mis dos pruebas para .json. Para el resto de las clases son iguales. Vamos a ver si efectivamente funcionan bien. Bien, pasaron las dos pruebas. Excelente, bien. Entonces, ahora voy a copiar este .json text y voy a crear dos copias. Una va a ser .xml test y la otra .txt test. Los métodos van a ser igual y lo que va a cambiar, por ejemplo, en .txt es que en vez de JSON, va a ser .txt. Acá cuando es correcto debería ser .txt. .txt no es genérico, así que le sacamos eso listo uno. Vamos con punto .xml. Todos los lugares donde dice JSON, XML. Y acá, en vez de la extensión válida no es JSON, es XML. Y vamos a correr todas las pruebas. 6 de 6. Perfecto. Listo. Listo el punto de las pruebas unitarias. A ver, ¿Qué sigue? Implementar la interfaz ya la implementamos. Ahora hay que darle la funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál es esa funcionalidad? Bueno, punto JSON tiene que serializar a JSON. Entonces, ¿cómo serializábamos a JSON? Vamos a, era JSON serializer, ¿no? Del espacio system text JSON. Eh, y era un método estático. Es un método estático. Serialize. Y vamos a guardarle el contenido. Y acá tenemos como resultado el JSON. ¿Qué nos falta acá? Guardarlo en un archivo. Y además dice que en el caso de guardar, solo va a validar la extensión. Entonces, sí, validar extensión. Serializo. ¿Y qué me falta? Guardar en un archivo. Entonces, voy a, voy a hacerlo esta vez con Stream Writer. Voy a hacer uno con File y uno con Stream Writer. Entonces, vamos a hacer este con Stream Writer. Brighter recibe la ruta donde vamos a guardar el archivo. Y cómo guardamos el JSON, punto Bright. le pasamos lo que queremos guardar. De la misma forma, el guardar como. Pero el guardar como, además de validar la extensión, va a validar si existe el archivo. También le pasamos la ruta y tiene que cumplir las dos condiciones. En vez de StreamWriter, voy a usar file en esta para que usemos otra cosa, file. All text y la ruta, ¿no? Ruta y el JSON a guardar. ¿Cómo vamos hasta acá bien? Bueno, si alguien no entiende, por favor me detiene. El leer tiene que validar también que exista el archivo y la extensión. Eh... Una pregunta. El string JSON igual JSON serializa. Eh, tiene que ser siempre string, ¿no? ¿Cómo? Repetime. ¿Viste donde dice string JSON eh, es JSON serialize? Sí, pero el, serial, el serialize siempre te vuelve un string. Ah, está bien. No, me no importa que si acá, acá está tal vez estás serializando perro pero te va a devolver un JSON en string. Ah, sí, en string. Sí. Entonces, valido las rutas. Esta vez voy a usar stream reader porque estoy leyendo. Estoy usando el using en una línea sin, sin las llaves para otra alternativa. Y acá vamos a usar deserialize porque estamos deserializando. Y el deserialize recibe el, el es genérico y recibe el, conten, el tipo a deserializar. Eh, ah, está faltando retornar el JSON a deserializar, claro. ¿De dónde sacó el JSON? Del archivo streamreader.read2end. Ahora sí, tengo el JSON, lo deserializo a T y T lo retorno nomás. Return T. Ahora, tengo que retornar algo de todas formas. Eh, return contenido, perdón. Si no es válido. Sí. ¿Puedes repasar eh, esa última partecita? Sí. Desde que lees. Sí. Primero, el leer, al igual que el guardar como, valida si existe el archivo. Perdona, al revés. El guardar como valida solo la extensión. Y el guardar valida que exista el archivo y la extensión. Ahora estamos bien. Bueno, valida si existe el archivo, usa el método heredado de archivo, lo está heredando. Valida la extensión. Instancia stream reader usando using porque hay que liberar los recursos no manejados. Este es un using en una sola línea, sin las llaves, como hicimos acá. Acá lo usamos con llaves, acá sin llaves. Con stream reader leemos el archivo que está en esta ruta de principio a fin, de principio a fin read to end. Eso me devuelve un string. Ese string es el JSON sin deserializar. Se lo paso al método de de JSON serializer, que además es genérico, y me retorna el contenido, que es este JSON deserializado. Y ahora es del tipo T. No importa cuál sea ese tipo T en tiempo de ejecución. Y luego retorno a eso que deserialicé. Y si por alguna razón el archivo no existía, lo que sea, retorno a null De todas formas, esto va a lanzar una excepción, así que nunca va a llegar acá. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Se entendió ahí, Gonza? Sí, sí, sí. Eh, me había perdido con lo del read to end y después sí, ya, ya lo otro sí, ya, ya lo había entendido. Perfecto. Bien. Me voy a llevar esto a la clase XML, sí, el guardar. Y lo voy a pegar acá. La diferencia es que va a ser en cómo serializamos. sí. ¿Cómo serializamos en XML? XML serializer, ya lo vimos recién en el ejercicio anterior. Instancia XML serializer. Por eso les digo que, Tengan ya esto armado porque lo van a usar y van a ahorrar un ratito tipeando. Le voy a serializar P, ¿sí? Método serialize, le paso el stream writer y le paso el contenido a serializar. Y listo. Ya tengo el guardar. Vamos con el guardar como. Este valida solo la extensión. Es todo igual, solo que valida solo la extensión. Y vamos con el leer. El leer lo que cambia es que en vez de usar StreamWriter, usa StreamReader. Y en vez de recibir el contenido, lo retorna como, como object, ¿se acuerdan? Entonces, este contenido igual a, y esto hay que castearlo a, Y esto es deserialize, ¿no? Y acá lo mismo. Return null si sí, falló. Return contenido si sí, no falló. Sí, Gonza. Consulta, el guardar y guardar como en lo que es XML sería prácticamente lo mismo. El guardar y el guardar como. Sí, es prácticamente lo mismo. En JSON también, ¿eh? Lo que pasa es que yo usé alguna alternativa en vez de StreamWriterFile file como para mostrarles que hay más de una forma. Pero yo podría haber copiado esto y pegado abajo y estaba bien. Claro, lo y único ah, que cambia son punto. las validaciones. Muy bueno. Si yo estoy reutilizando código, método privado, eh, serializar le puedo poner. Y me llevo esto. ¿Qué hago? Serializar va a recibir la, la ruta del contenido. ¿Qué hago? Acá en vez de copiar esto, llamo vamos a serializar. Muy bien, gracias. Ahí por final me cuenta de eso. Paso la ruta y el contenido y lo reutilizo y ya está. Tengo toda la lógica en un solo lugar. Lo mismo puedo hacer en punto JSON. Exactamente lo mismo. Ahí va. Ahora sí. Son lo mismo, los dos se serializan igual, la diferencia son las validaciones. Lo mismo en XML y lo mismo en archivo. Vamos al punto txt, me voy a robar este stream writer de acá. Este serializar me voy, a, me voy a robar. Lo voy a poner acá abajo y en vez de serializar va a ser eh, escribir. Y en vez de T, el contenido va a ser string. StreamWriter lo voy a usar. Y lo que no voy a usar es el XML Serializer, porque esto es texto plano. Entonces, String bright y le paso el contenido. Y listo. Es lo que tengo que hacer. Entonces, ahora voy a copiar esto. Y voy a ir al guardar. Acá en vez de serializar es escribir, voy a ir al guardar como, acá en vez de serializar es escribir, le voy a sacar la validación de si existe el archivo, solo valida extensión y el leer va a ser muy parecido al stream reader de acá. Solo que en vez de t va a ser En vez de T, va a ser string. Eh, y no voy a usar XML Serializer, sino que voy a hacer streamreader.read2end. Listo, ya leí el archivo. ¿Alguien ahí tenía dudas con eso? No sé si vamos Bien. Bueno, dice, vamos al formulario. Dice, perdón, me pasé un poquito con el tiempo. Eh, ahora, después en Slack les voy a poner la, la, la asistencia. Ahora, concentrense acá. Dice, que va a tener atributos.json. Para eso tengo que referenciar en en el formulario, el proyecto io, .json, como eh, using, va a tener otro que va a ser .txt y otro que va a ser .xml. Y estos últimos dos, .xml y .json, son genéricos de string. Que lo que vamos a estar guardando es el contenido del rich textbox. Entonces, Vamos a estar guardando es un string. Bien. Instanciarlos en el constructor del formulario. Bueno, acá.json. Igual a new. Acá lo mismo para XML. Y lo mismo para txt. Lo que te quiste no es genérico, eh. Bien, los genéricos o sea tipo string. Bueno, y ahora hay que cambiar las cosas muy, muy rápidamente. Teníamos un guardar archivo y un, eh, este guardar archivo tendría que ser, a ver, manca en un minutito, que voy a, bueno, no, más rápido es así. Voy a poner un switch eh, de path .getExtensionRuta, y voy a poner si es un .json, lo que voy a hacer es guardar ¿Qué le voy a pasar? La ruta y el contenido que es el rtxtcontenido.txt. De la misma forma, Voy a tener dos case más y en vez de .json va a ser .txt.xml. Bien. Y este lo voy a renombrar y lo voy a poner guardar. Vamos a tener otro que va a ser... Guardar como. Que lo que va a hacer es, en vez de llamar a guardar, va a llamar a guardar como. Y vamos a tener el leer que anda por acá. El guardar como, lo que va hacer acá, es también eh, pedir la ubicación del archivo. Mi ruta ya no lo va a recibir, sino que vamos a usar último archivo. es Una pregunta, si, sí. si no lo dijeron todavía, ¿este tipo de métodos se testean también? Eh, son más difíciles de testear, sí, porque... se testean de otra forma. Eh, lo ideal Además, es que P3 hagan... no, no hace falta. No, el, como leí, como les dije recién, con que tengan dos, test unitarios en el TP3 ya lo aprobaron. Yo les sugiero, eh, yo recién leímos todo el TP3 y, y conté esos puntos. Eh, yo les recomiendo que tengan más de dos porque les va a ayudar a ustedes, pero prueben lógica de negocio, métodos eh, importantes de la lógica de negocio, de la biblioteca de clases. Bien. Bueno, entonces acá le saqué la ruta. Este también le voy a sacar la ruta. Le voy a poner último archivo, que era es la ruta al último archivo, que era como estábamos trabajando. Y lo que va a cambiar acá en el, en el clic del guardar y del guardar como, el guardar como va a llamar a guardar como. Directo. Y el guardar, si el archivo no existe, va a llamar a guardar como. Y si existe va a llamar a guardar me está faltando el leer que es este acá voy a copiar y pegar este switch y acá en vez de guardar va a ser leer y acá Adelante, va a tener que eh, cargar ese texto en el rtxt eh, contenido.text. Y acá no va a recibir. Esto no lo va a recibir. Bien, creo que ahí ya estaríamos. Vamos a ver si anda. ¿Cómo haces esa selección múltiple? Es una extensión de Visual Studio. Miren. Van a introducción a la materia. Van a preparar el entorno de trabajo. Van a herramientas y características adicionales para Visual Studio. Y acá donde dice Extensions, esta. Instalan esta extensión en Visual Studio. Qué genio. Y después, que haces? Alt, clic, clic. Y después eh, se, se puede configurar, pero funciona como el visual code. Control D le puse yo. Genial, gracias. Control, por control D. Bien. Bueno, vamos a probar que ande. Archivo, vamos a abrir un archivo. Eh, yo ya tenía uno. No estaría funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí no está funcionando. ¿Por qué será? Eh, leer. Ah, el filter. El filter acá. Faltaba agregar el filter. Eh, acá el filter le agregan. Archivo JSON. .json archivo xml .xml y esto agregó ya los otros dos al filtro ahora sí, vamos a probar ah, y me falta en el open file también muy mal Bien, vamos oh, con XML. No está cargando nada. Y lo que te devuelve el open file dialog es último archivo donde lo, lo asignas. Ah, buen punto. Claro, ¿dónde está esto? Gracias. Esto me falta. Bueno, abro el TXT. Oh, ¿Y ahora qué pasa? Ah, lo estoy... ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo cualquier cosa. Acá puedo seleccionar Jason, por ejemplo. Ah, oh, esto es para guardar. Uy, gente, estoy, estoy mal. Vamos ¿eh? a nuevo. La decimoctava octava es la vencida. Ahí va. Bien, ahí está. Hola, mundo prueba. Eh, vamos a poner txt y lo vamos a guardar como contenido txt. Y si yo abro contenido txt, van a ver que está hola, mundo prueba. Bien, dudas del ejercicio.